<risa> no temeré a un cambio la vida Vamos valiente fuerte, que nadie te derrote Decidido buscar nuevo camino Cambiando mi mundo, lo único a temer El miedo en mi mismo Vamos valiente fuerte, que nadie te derrote Decidido buscar nuevo camino Cambiando mi mundo a temer El miedo en mí mismo Flavo al lado tuyo, concluyo Tú en mí, soy para ti La seguridad arma a mí, lo que solo yo sé que necesito Arte son, alta son las caminatas Más difícil, la solitaria, también la más fuerte Levántate con determinación, acuéstate, con satisfacción Absolutamente, sentimiento profundamente El genio no existe, necesite en hora de trabajo de fly, entusiasmo escucha lo que trajo la vida, no se mide, vamos que todo se consigue, respira hondo, sigue, toma fuerza, alcanzar todo lo que pueda, soñar, soltar copia se abre las puertas perfecta, universo manifiesta, vamos valiente fuerte, que nadie te derrote, decidido buscar nuevos caminos, cambiando mi mundo, lo único a temer, el miedo en mí mi mismo.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 Definitivamente importante crearse uno mismo Atreverse, conseguir todo lo que me proponga A veces herimos más con el escudo que con la lanza Lanzame a los lobos, volveré liderando la manada No se equivoca nunca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 Pa Record, 21, Puta Fly, Calle Los Cardenales, Loco Yo, Gia. Yeah.